¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Desde luego, para platicar del poder de la oración. Ustedes recuerdan cómo Jesús nos invita a cerrar nuestra puerta de nuestra recámara y orar a nuestro Padre en lo privado, en lo íntimo. Y Él recompensará nuestra fe en público, no para darle gloria al hombre, sino para darle gloria a su nombre porque somos hijos de nuestro Padre Celestial, aunque estamos aquí en la tierra. También nos invitó a reunirnos como hermanos y poder ponernos de acuerdo y si pedimos algo de acuerdo a su voluntad y conforme a la voluntad del Hijo, conforme y en el nombre de Jesús. Él nos lo concedería si no dudáramos. Dios es maravillosamente un gran dador y es además nuestro Padre Celestial. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que tiene esta experiencia, que viene a contarnos del Dios de lo imposible. Cuando nos ponemos de acuerdo nos enseñarán lecciones e inclusive ideas prácticas para enseñar el poder de la oración a los hijos, a nuestros niños. No te lo pierdas, quédate con nosotros para que juntos glorifiquemos al Dios de lo imposible, nuestro Padre amoroso. Bienvenidos a Un Momento de Paz. aprendemos a nadar? Practicándolo, nadando. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Y si oramos junto con otros, ¿qué mejor? Oramos a nuestro Padre Celestial. Esta noche vamos a platicar con Ceci y Emilio García. Mm -hmm. Bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias por extendernos la invitación. Es un placer para nosotros. El placer es nuestro. Gracias por estar aquí. Cuéntenos algo de ustedes, de, de su vida, inclusive de su trasfondo familiar, donde aprendieron a orar. Cuéntenos algo. Bueno, a mí la que me enseñó a orar fue mi abuelita, que me llevaba a la iglesia a los cinco años y aprendí a conocer a Jesús, que Jesús era real, uh -huh. que Él me amaba. Y más que todo lo aprendí yo creo que por el medio del canto, en los uh -huh. cantos, un canto que me gusta mucho es cuando leo en la Biblia, como llama Jesús y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno salvador. Amén. Ver quisiera sus manos sobre mí reposar Su mirada disfrutar eso, eso. Creo bueno. que eso fue algo que sembró en mí El amor por Jesús El amor por la oración De tener su presencia en mi vida Amén. Uh -huh. Yo aprendí a orar uh -huh. A través de mi madre y mi abuela las dos fueron mujeres de oración. Amén. Cuando yo era un bebé todavía, eh, tuve un problema serio de salud y mi madre estaba muy ansiosa al respecto y mi abuela oró por mí, pero le dijo a mi madre, entrégaselo al Señor, entrégaselo al Señor, tal vez. No hay nada que se puede hacer. Sin embargo, mi madre en oración a medianoche salió de la casa y me llevó a tocarle las puertas a un médico. Y a partir de allí, eh, múltiples episodios de mi vida fueron acompañados por la oración de Amén. mi madre. ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Y cuéntenos alguna forma de orar que ustedes tienen, algún grupo donde ustedes se reúnen y algunas lecciones prácticas. Yo me estoy preguntando muchas cosas que estoy ansioso de aprender de ustedes. Bueno, la, la oración para nosotros ha venido a ser un estilo de vida. Nosotros procuramos orar cada hora del día eh, y al empezar cada mañana... Nosotros empezamos la mañana con lo que llamamos caminata de oración. Tan pronto como podemos, salimos a caminar y vamos orando mientras caminamos. Sí. Típicamente vamos pidiéndole al Señor que derrame su espíritu en nosotros. Utilizando ilustraciones sobre las ocho leyes de la salud, le pedimos al Señor que utilice esas leyes para derramar el Espíritu sobre nosotros. O sea, cada uno, perdón, cada uno de los ocho remedios naturales representan al Espíritu Santo. Así eh, es. Y pedimos Som el Espíritu Santo y su manifestación sí. en nosotros. ¡Qué maravilloso! Sí. Cada, una de, de, cada una de esas leyes de la salud es una ilustración de la obra del Espíritu amén, Santo. Amén, Y entonces, eh, poco después que nos trasladamos a vivir en Loma Linda. Fuimos invitados para ser los directores del Ministerio de Oración de la Iglesia Hispana de Loma Linda, la Iglesia conocida como Alzad, este, Adventistas Latinos Sirviendo a Dios. Mm. Y, eh, pues, típicamente lo que hacíamos ese primer año que fuimos directores de la línea de oración es que todos los sábados, eh, una hora antes de que comenzara la escuela sabática o un poco antes aún, eh, nos reuníamos con un grupo pequeño, bueno, anunciamos a la iglesia que íbamos a tener eso y, y un grupo pequeño comenzó a venir y pues tomábamos tiempo para hacer una corta reflexión espiritual basada en un texto bíblico y orar. Amén. Orar. Orar es la manera en que se uh -huh. aprende a orar, ¿verdad? Uh -huh. Orando. Y si es en grupo, qué hermoso, qué bonito. Uh -huh. Es como cuando tú andas caminando en grupo, también se apetece, como que se, se entusiasma uno más, uh -huh. ¿no es cierto? Ahora, debo añadir un detalle, y es que temprano en nuestra experiencia de oración, el Señor me llevó a descubrir, pongámoslo así, este, que cada una de las ocho leyes de la salud es en la Biblia una ilustración de la obra del Espíritu Santo. Claro. Así que tanto en nuestras caminatas de oración como en nuestras reuniones de oración con nuestros, nuestro grupo pequeño de la Iglesia de Loma Linda, eh, yo, eh, usamos eso para guiar nuestras oraciones. O sea, como un modelo de, de, de la, digamos, ilustrativo que te va guiando paso sí. por paso en los uh -huh. remedios naturales sí. eh, a través de una mayor intimidad con el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, sí, el Espíritu para, Santo. Para, uh -huh. sí, para dar una corta ilustración, el Espíritu Santo es agua para beber. Agua para beber. El, el, el Señor nos invita a beber de las aguas de la salvación. Amén. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva Amén. correrán de su interior. Amén. Y así cada encontramos que cada una de las ocho leyes de la salud en la Biblia tienen alguna descripción de la experiencia de oración y de la experiencia con el Espíritu Santo. Uh -huh. Cuéntanos algo, Ceci, sobre al, cómo trabajan estos grupos. Ustedes tienen un grupo de amanecer, uh -huh. eh, caminata, que es la caminata en la mañana, pero se reúnen con un grupo también, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuéntanos sí. algo. Primero empezamos, como dice mi esposa, en la iglesia. Y luego este, hacíamos los domingos amanecer con Jesús, que nos encantaba. Y... Y eso también lo hicimos en Michigan con caminatas, es hermoso. Se reunían un grupo de gente en un lugar específico y de ahí empezaban la caminata. Uh -huh. Amaneciendo con sí. Jesús es cuando va saliendo el sol. Sí, nos encanta. O sea, es algo que nosotros disfrutamos mucho. Es ver la salida del sol y cantar gran gozo en mi alma hoy <ríe> cuando vemos la salida del sol. O sea, eso. mezclan sus alabanzas con sus oraciones porque realmente como tú decías más de una oración, más de un canto es realmente una oración sí, sí, sí nos encanta y cuando caminamos con mi esposo también tenemos un himno de los dos es habla señora mi alma y hay una estrofita que yo se la canto a él y él me la canta a mí como habla señora Emilio Dale su santidad, llénalo de su gozo. Qué bonita experiencia como matrimonio, Él puede cantar, ¿no? Sí, yo, ver, canta. yo, yo, yo, can, yo canto así. Habla mi y siempre, dale tu santidad, llénala de tu gozo, etc. Señale a orar. ¡Qué, qué sí, a orar, así consagre todo eso. Sí. ¡Qué hermoso! Cuéntenos más, cuéntenos alguna historia, cuéntenos el, el, algunas formas especiales que oran, aparte, que eso es en la mañana, ¿no? Bueno, ajá. Tú, tú mencionabas ahorita que dice que, que aprender a orar es como también aprender a nadar, ¿verdad? Claro. Y yo me acordé cuando mi esposo me, me, me invitó la primera vez que me dice, hagamos una caminata de oración, y yo, ¡ah, sí, sí! Y empezamos a orar, y él oraba, y yo no, ya yo no sabía qué decir. <risa> yo decía, ay, Señor, yo no sé orar. Y oía muchas personas que oraban tan lindo. Pero algo que a mí me motivó mucho es que una vez mi mamá me dice, que mi papá le dijo, me gusta cómo se si ora. Yo le digo, ay, mi papá le gusta. O sea, entonces, así va uno aprendiendo que la otra gente va valorando, ¿verdad? Las oraciones, que uno a veces piensa que no... Que, que no sabe uno, pero sí el Señor te va enseñando, y poquito a poquito, porque orar es tener la presencia de Dios, esté llena de gozo, y Él mismo te va enseñando, y, y hemos tenido, por ejemplo, ahorita tenemos una coordinadora que se llama Felia Schmidt, uh -huh. ella es la coordinadora de oración del sureste, ella es laica, y va por todas las iglesias en, enseñando a orar. Y ella, ella hizo su propio folder y también Senia García, que ella estudió acá, tiene su mm. propio folder, de cómo orar con la Biblia. Eso es hermoso. Favolos. Cómo orar con los himnos. Yo no sabía orar con, cómo orar con los himnos. Así que cada día estamos aprendiendo. Qué bonito sería tener una, un congreso exclusivamente para enseñar a grupos ¿Cómo se forman grupos de oración? A personas, ¿cómo se forman grupos de oración? ¿Qué dinámicas se pueden hacer? Eso es una gran bendición. Nosotros tenemos la visión del ungimiento divino de que si se forman grupos de oración alrededor del mundo, este mundo se iluminará con el Espíritu Santo, que es una respuesta a la oración tan importante que Jesús lo remarcó. Uh -huh. verdad Que cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan sí. Y solo es cuestión de pedirlo y pedirlo con fe uh -huh. Para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer Para comunicarnos con el Padre Imagínate personas uh -huh. tan indignas como nosotros uh -huh. Comunicándose con el autor y consumador de la fe y de nuestra vida Así es. ¡Qué privilegio! Uh -huh. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Creo que Dios está dirigiendo todos los acontecimientos a una mayor reunión de personas altamente voluntarias uh -huh. para realizar esto. Uh -huh. Como un ministerio al cual el Espíritu Santo está llamándonos. Sí. ¿Sabe que Hay nos vamos dando cuenta que alrededor del mundo hay grupos Así de oración por, por, por todos lados y que Dios de alguna manera está conectando a diferentes Así grupos es. alrededor del mundo. Y yo pienso que es una manera que el Señor está usando para unir a su pueblo, para orar por el derramamiento de la lluvia tardía También, del Espíritu amén. Santo. No hay pedido es, más grande que eso. Sí. Uh -huh. hoy, hoy pedimos que el Señor nos dé la seguridad de tener la lluvia temprana, pero que nos prepare, que nos capacite. Que nos purifique, que nos santifique y nos prepare para poder recibir la lluvia amén. tardía del Espíritu Santo. Amén, amén. La lluvia tardía del Espíritu Santo, por supuesto, nos va a ayudar a ser fieles a Dios claro. en medio del conflicto más terrible que, que, que habrá en el mundo entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Absolutamente. Llegará el momento en que Satanás se las arreglará para unir a poderes del mundo, para imponer leyes que obligan a los hijos de Dios a actuar de maneras que deshonren a Dios, uh -huh. que, que representen desobediencia a Dios, que representen adoración de una manera tal que no sea Dios exaltado, sino poderes de este mundo de tinieblas, los poderes de la desobediencia a Dios. Así que la oración es crucial. Es crucial. Es crucial. Tenemos, yo no digo tenemos, pero que retenemos, uh -huh. es el Espíritu de Dios el que levantará, formará movimiento y hará que esto sea invencible, porque no hay poder más grande que el poder que viene de Dios. El Así Dios es. de lo imposible. Uh -huh. Por eso en este programa acostumbramos a interceder. Uh -huh. Y les digo a todos que formamos el círculo de la beneficencia divina. Uh -huh. o sea, es cuestión de ponerte para ser bendecido. Uh -huh. Ponerte en el círculo. Cuando tú oras por alguien, te olvidas de ti mismo. Y piensas en el, la bendición más grande que la otra persona pueda recibir, aparte de su sanidad, aparte de que se arregle su problema, la bendición más grande. Cuando lo haces, te conviertes en canal de bendición. Ahora, hay un fenómeno muy interesante, que hay personas que nos piden orar por otros. Uh -huh. Así que ya... La cadena va ampliándose. Así es. ¿Ve? La cadena va ampliándose. Ahora, si oramos por los grupos, entre sí nos han pedido, oren por este grupo, oren por este otro grupo, se conectan y forman una red Correcto. donde el diablo no tendrá cabida uh -huh. y solamente podrá ver bendición de Dios hasta que sobreabunde. Así es. Así que en este programa oramos por ustedes. Nos unimos a orar por ustedes. Y durante toda la semana hay un grupo de hermosas mujeres, las guerreras de la oración, y hay otros grupos más que se han unido a, y se han comprometido a orar por sus peticiones. Pero no es que dejes que otros oren nada más, sino que nos unimos a ti a orar. Amén. Todos debemos orar los unos por los otros, no debe haber una sola persona que se quede sola, sin que reciba una oración y sin que dé una oración, mm -hmm. formando parte de este círculo del amor de Dios. Amén. Mm -hmm. Qué maravilloso, por eso invitamos a todos a que envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos para que juntos aquí glorifiquemos al Dios de lo imposible. Mm -hmm. Me gustaría mencionar que actualmente eh, nuestro grupo a, ahora conocido como eh, Amanecer con Jesús, al eh, con Jesús, al encuentro con Jesús, al, al, en encuentro, en con con Jesús. Jesús, al encuentro con Jesús, este, está, eh, te tenemos a los a los directivos del grupo. Eh, trabajando desde Loma Linda, eh, Chile, eh, Ecuador. Ecuador eh, la, la gente que está en el, en el grupo directivo, diríamos, está en esos tres países. O sea, es un grupo internacional. Es un grupo internacional, pero tenemos a, a personas que participan diariamente en el programa El Encuentro con Jesús de lunes o a viernes. Do, de, de, eh, de lunes a viernes, sí, exactamente. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, hora de California. 6 de la mañana, hora de. Aquí ahora. Sí, 11, <risa> creo que Chile. Y también México, México y Colombia, Perú. Ahí dicen las horas porque son a veces nos han entrado personas de, de Alemania, Turquía o así. ¿Que hablan español? Sí, que hablan sí, español. Sí, sí. Este, personas de, de, los, de, los, de, los, de los varios continentes han estado presentes en el grupo de oración. Dura exactamente una hora, de 5 a 6 de la mañana hora de California una corta reflexión espiritual y oración. Amén. Oración, Amén. Testimonios, Amén. pedidos de oración y entonces oración, Qué oración, oración. Y digamos cualquiera puede, puede reunirse a ese grupo. Sí, Así cualquiera, es. los Así invitamos es. a quien quiera. Tienen una ya un, un, zoom. Un, un Zoom. Le podemos dejar el número. Para que se proyecte sí. después cuando sí. se transmita nuevamente, se puede proyectar. Uh -huh. el, el Zoom a la cual se pueden reunir todos los que gusten. Así en es. ese lugar sí. con el corazón dispuesto a invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. Amén. ¡Qué maravilloso! Cuéntenos algo más de las experiencias que han tenido. Cuéntenos alguna anécdota especial. Um, pues tenemos muchas. Um, también cabe de que nosotros, este grupo está tan unido que um, nosotros aprendimos, de yo aprendí del Pastor Portes acerca del ayuno, que también lo tenemos, ¿verdad? El yo, ayuno, varias personas me han preguntado <ríe> sobre el ayuno. Sí, el, el Pastor Portes nos, nos enseñaba que es, que es, que es importante que cada, día, cada semana dedicamos, aunque sea un día, para ayunar y orar. Y a mí me gustó mucho eso, eso que aprendimos de él, él nos, nos, nos dividió como en grupo de siete, ¿no? Uh -huh. Para el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. O sea, dividió el grupo en siete y cada día le toca a diferente grupo. Sí, por ejemplo ah. a, mí, a mí me tocó el jueves, entonces yo era la primera del jueves. Cada día había una, entonces abajo de, de, de la primera había la segunda, tercera, cuarta, quinta. Y el objetivo es que, por ejemplo a um, hoy es miércoles, ¿verdad?, me, me, me sucedió algo que yo necesito que los hermanos me mantengan, me sostengan en oración, porque, por ejemplo, si es en el trabajo, yo no puedo estar todo el tiempo, ¿verdad?, de estar en comunión con Dios, pero sí va a haber gente que me puede sostener en oración. Entonces, llamo a la persona que está encargada del miércoles, le, le llamo, por ejemplo, Esteban está en la mañana, entonces... La primera persona le va a hablar a la segunda, la segunda a la tercera, la tercera a la cuarta, así. Entonces, mire, este, estamos orando por este, por este motivo especial. Y así es, es, es como una oración en cadena. Wow. Sí, lo empezamos en Michigan, lo hicimos, pero acá también y, y hay respuesta. Pues hay que aprender mucho de esas cosas. Hay sí, que organizar sí. algo para que lo sí. en, a, enseñen. Sí. Ahora, ¿en qué consiste el, el ayuno? Porque eso me han preguntado, una persona precisamente de California nos ha preguntado en qué consiste el ayuno Y bueno, me gustaría que... Bueno, esto hemos dado libertad, para que cada quien le consulte al señor, ¿verdad? Si quiere ayunar, por ejemplo, eh, de comida, tomar solo jugos o, o agua O puede decir, mi ayuno va a ser no ver nada de televisión, Facebook, nada, o sea el, el objetivo es ese día dedicarlo a tener una comunicación más íntima con el Señor, que nada me perturbe, ¿verdad? Y, y ha sido de, de gran éxito. Me acuerdo cuando empezamos, cuando empezó la, es, nosotros lo empezamos desde antes que empezara lo de, lo de la, la, pandemia. la pandemia. sí Y me acuerdo que Nancita Chota, que su esposo estu estudió acá, ella le tocó una vez, ella le tocaba el domingo, entonces empezaron a, a pedir que necesitaban este máscaras, ¿verdad? Y había una isla, una, un hospital en Perú con una necesidad muy grande de, de, de, de, ¿verdad? de lo que necesitaba. Y nosotros pues realmente el grupo, casi siempre los grupos de oración son pequeños, ¿verdad? Pero de poder, yo en, en, cuando estaba en Michigan, yo le llamé al Pastor Porte y le digo, Pastor, pero mi grupo es chiquito, me dice, Ceci, no te preocupes. Los grupos de oración son siempre chiquitos, pero de mucho poder. Acuérdate de Gedeón. <risa> sí. Bueno, entonces Nancy... Eh, estaba con esa preocupación, ¿verdad? Y todo el grupo también, y ella en su oración solita con el Señor en su día de ayuno, le dijo al Señor, quiero una cantidad, pero era una cantidad exagerada de máscaras, o sea, que entre nosotros, o sea, ella pensaba a nosotros realmente difícil poderlas, aunque todos tratamos de dar, eh, era solamente un pedido para el Señor, como decir, de lo imposible. El Dios de lo imposible. <risa> Debemos pensar en grande para gloria sí, de su nombre, sí, ¿verdad? Sí, nos dio gusto. Y luego pues ya se había reunido cierta cantidad y alguien de Tennessee o yo, pues, no sé ni cómo llegó, pero el Señor llegó el mensaje por allá a alguien y donó una cantidad y se sobrepasó el blanco lo que ella le había pedido a Dios se sobrepasó. Así que ah, estamos gozosos de lo que el Señor hace. Los grupos de oración también no solo sirven para edificar a los creyentes, los que conocen la doctrina, los que conocen la Biblia, sino también para alcanzar a personas que todavía no conocen del Dios verdadero que, que se invoca, que invocamos como creyentes. Uh -huh. Uh -huh al Dios único y verdadero, al Creador del Cielo y de la Tierra. Cuéntanos una anécdota o algo de cómo la, los grupos de oración pueden ayudar, inclusive a personas que van comenzando a tener esa misma fe y a crecer en esa fe. Sí, hay mucho calor, <risa> mucho hablar. Estoy pensando en nombres. Ahorita se bautizó una muchacha, Mayrita, la queremos mucho. Este, fuimos a visitarla, a tomar los votos bautismales ya ella sigue muy fiel con su esposo, su, su hijito. Eh, pero a mí lo que ahorita personalmente me está llenando mi corazón es que está ayudando a mi familia en Colombia. Y tengo eh, precisamente una prima en Canadá que ella, desde que empezó, es todos los días y están tan eh, agradecidos como Dios ha trabajado en su vida, en la salud de ella. Y, y eso me da mucho gusto. También tenemos... Prima no adventista. Sí, prima no adventista. Uh -huh. ¿ah? Y ella está feliz. Y tenemos ahorita un señor, Isidro García, que nos llama Primos. <ríe> Él está en Ecuador, es un catedrático es de, de Cuba y está dando ahí, en, eh, enseña ahí en, en, en Ecuador. También está en su primer amor. Él entra, le da mucho am fuego a nuestro grupo, <ríe> sí, mucha alegría y está allá también por bautizarse, ¿sí? Y además, como casi también entran muchas personas seguidos que ya uno como que siente que es familia. Estamos orando por un joven que se llama Dalet, que estaba estudiando Medicina en Estados Unidos, y está bien enfermito Entonces ya lo sentimos como que Dale no es cualquiera Es nuestra Ya lo mm. sentimos nuestro O sea, las personas ya sí. Ya llegan a ser parte de nuestra familia Su mamá no es adventista Pero ella está muy feliz De que estamos orando por él Su tía Y, y muchas otras personas Que, que, que están en nuestras mentes es Que las oímos Amén Como la palabra de Dios Confirma Que los apóstoles Decidieron dedicarse a dos cosas A la oración y a la proclamación del Evangelio, uh -huh. porque van unidos. Uh -huh. Es la manera en que Dios ha, digámoslo así, ordenado las cosas para su gloria y honor. Uh -huh. Así que debemos continuar, que el Espíritu Santo abunde y sobreabunde, nos mueva, uh -huh. pero nos dejemos guiar por Él Amén. a través de la reflexión de su palabra Exacto. y a través de la oración. Sí. para la testificación de su gloria y de su honor en este mundo, sí. porque estamos al filo de la eternidad. Uh -huh. ¡Qué maravilloso! Yo quiero poner énfasis en la importancia de hacer de nuestra vida de oración una vida fundamentada en la palabra. Amén. Sí, porque sí. podemos vivir vidas de oración en las que no estemos aproximándonos a Dios como debemos. Eh, uh -huh. Y, y eh, si, si vivimos también conectados con Dios a través de su palabra, su palabra nos guía a saber cómo, cómo orar. Pre precisamente la palabra de Dios dice que orar como conviene, uh -huh. ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Uh -huh. Pero el Espíritu, Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. Y Qué en la palabra es. de Dios hay instrucciones sobre Así. cómo orar. El Señor Jesús nos dejó un modelo de oración, y a lo largo de la palabra hay eh, textos específicos que nos enseñan cuáles son las bases, cuál es el Espíritu, cuál es la actitud con la que debemos orar Amén. para que el Señor responda a nuestras Amén. oraciones. Sí, hay manifestaciones espurias, falsas uh -huh. de la oración, uh -huh. pero como dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Y la lámpara necesita aceite uh -huh. para iluminar, para mantener el fuego uh -huh. del amor de Dios en nuestras vidas y testificar uh -huh. Aún ante circunstancias muy adversas, ante crisis, que realmente sobrevendrán, como usted dijo, grandes presiones sobre los hijos de Dios en este mundo. Pero Dios, que es el Dios de lo imposible, hará que su gloria brille aún en medio de la oscuridad. Amén. Para su gloria y honor y de nadie más. Amén. Qué maravilloso. Amén. Queridos, queridas. Mientras ustedes envían sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, vamos a escuchar un canto especial del ministerio SER, su presencia. Escuchemos para orar. Yeah Su presencia. Qué maravillosa promesa que nos guiará a su presencia como lo hizo con el pueblo de Israel. Nos han venido varios pedidos de oración. Jorge Alberto García Navarro. Hola y saludos a todos. He visto varias veces el programa y me animo a pedir que me incluyan en sus oraciones. Estoy pasando por una injusticia. Confío en la justicia divina y lo he puesto en manos de nuestro Dios. Vamos a estar orando, Jorge Alberto, por tu situación. No sabemos cuál es, pero Dios sí sabe. Y Dios hará justicia a sus escogidos. Confía en Dios y Él hará. Mariana Luria Alor, buenas noches. Quisiera que oren por mis hijos y por mis nietos. Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Amén, Mariana. Marta Valencia, buenas noches. Pido oración por José Manuel Amador, un joven de Ciudad Obregón que está luchando contra el cáncer. Claro, estaremos orando por José Manuel Amador, Marta. Y contigo nos unimos a orar por él para que Dios manifieste su presencia allí con este joven. Jennifer, pido oración por mi hijo, Justin. Van diez días que no sé nada de él. Con ruego y súplica pido sus oraciones. Claro que sí, Jenny. Estaremos orando por tu hijo para que Dios manifieste su gracia contigo y con él y los abrace. Minerva Jiménez Sierra, pido oraciones. Ya que estoy contagiada de COVID, Minerva, estaremos orando por tu recuperación. Mantén esa confianza en Dios y esa paz que solo Él sabe dar. Y haz todo lo posible por llevar un estilo de vida saludable. Que Dios hará lo demás que nosotros no podemos hacer. Ángela Ambriz, buenas noches. Dios los bendiga y los cuide. Amén. Pido oración por mi esposo, ya que lo operaron y la recuperación es dolorosa. Mm. Muchas gracias. Estaremos orando por tu esposo, Ángela. Mayra Rodríguez. Pido sus oraciones por Magdalena Aguirre. También Juan Garza Holguín, que está recibiendo quimioterapias. Mm. Supongo yo que es Juan también. Y vamos a estar orando por Magdalena Mayra. Magda Aguirre, espero cada miércoles este programa. Uh -huh. Amén. Compártelo con otros. Me gustó ver al doctor García Marenco y esposa. Uh -huh. Dios los bendiga. Les pido el favor de orar por mi hermana que fue operada de ojos y su esposo está muy mal de un infarto. Uh -huh. Así que vamos a orar. Magda, ahora... Y continuaremos orando durante la semana. Recuerden que hay un grupo de hermosas damas que intercederán por ustedes. Aparte de las guerreras de la oración, otros grupos más. Porque Dios une a sus hijos para que oremos los unos por los otros. Eglar Rubí, pido por favor oración por un sobrino que tiene secuela de COVID. Tiene más de un año en cama. Y lo están rehabilitando. Sé que para Dios no hay nada imposible. Ciertamente, Egle, Rubí, vamos a orar por tu sobrino para que Dios lo restaure completamente. Wilfredo Vázquez Soto, buenas noches desde Tacna, Perú. Pido por la conversión de mis hijos y mi esposa, además por el fortalecimiento de mi vida espiritual. Wilfredo, estaremos orando por estas peticiones, unidos a ti en oración y mucha gente que también orará por ti. Oremos los unos por los otros. Amén. Vamos a orar. Invitamos a que inclinen allá donde estás, inclina tu, tu frente y vamos a orar al Padre, al Padre amoroso y de lo imposible maravillosamente, Dios de lo imposible. Amén. Amor. Doctor, ¿quiere dirigirnos en oración? Sí. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre amado, porque tú escuchas nuestras oraciones. Amén. Tú eres nuestro Padre amante, que no solamente escucha, sino que está ansioso de recibir nuestros pedidos, porque al orar se fortalece nuestra fe en ti y al orar movemos el brazo del Omnipotente. Amén. Señor, te suplicamos que bendigas a cada una de estas personas que han sido presentadas delante de ti hace un momento por el pastor. Te suplicamos, Padre amado, que a cada uno de ellos le des la bendición que ha solicitado. Amén. Que a los enfermos los sanes, si a, a los que están lejos de ti los acerques a ti. A los que tienen problemas familiares les ayudes a resolver los problemas. En fin, Padre amado, que a cada uno de estos amados hijos tuyos hijos e hijas vengas envíes tu ángel señor Amén. para que toque sus cuerpos toque sus corazones toque su conciencia toque a los seres amados por los cuales oran y respondan respondas así señor produciendo el, la sanidad o la transformación que ellos solicitan y mucho más. Amén. Señor, Tú nos has enseñado que nuestro amado Salvador Cristo Jesús es la escalera que une el cielo con la tierra. Y Tú nos enseñas que por órdenes tuyas, y guiados por el Espíritu Santo, ángeles del cielo bajan por esa escalera para venir a la tierra y tocar cuerpos enfermos, tocar mentes enfermas, tocar corazones enfermos, tocar conciencias enfermas, to Tocar mentes que han sido controladas por el enemigo y transformarlas en mentes que son entregadas para pensar en ti, mm. creer en ti, buscarte a ti, estudiar tu palabra, conocerte más y más y vivir vidas que honren y glorifiquen tu santo nombre. Mm. Ponemos todo este ramillete de peticiones delante de ti, Señor, y te suplicamos que a cada uno de estos hijos e hijas tuyas tuyos respondas de acuerdo con tu infinita bondad y tu infinito amor y tu infinita misericordia. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amante, Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias por esta hermosa, esos momentos tan hermosos que hemos pasado juntos, platicando de la gracia y el poder de Dios en oración. Ustedes tienen una promesa que quisieran compartir con todos nosotros y que servirá de meditación, durante toda esta semana, para que en oración y reflexión podamos hacerla nuestra. ¿Cuál es la promesa? Bueno, hay dos versículos, hay muchos que me gustan, pero uno que dice, en su presencia hay plenitud de gozo. El Señor nos quiere llenar de su presencia. Y al tenerlo a Él, tenemos gozo, aún en medio de las dificultades, ¿verdad? como dice Filipenses. Regocijaos en el Señor Siempre otra vez digo regocijaos Y el otro el gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es mi, mi fortaleza. fortaleza Ese es mi, mi favorito, favorito Nehemías 8.10 Nehemías 8.10 sí. Cuando hay tristeza digo Señor necesito ese gozo Como pidió David, ¿verdad? Devuélveme el gozo de tu salvación Nada más con saber que Jesús vino y murió Por cada uno de nosotros para estar gozosos y el Señor responde todas las oraciones, porque en el cielo vamos a tener sanidad completa. Los que están sufriendo con, con algunas preocupaciones, verdad, problemas como de justicia, en el cielo vamos a tener todo el gozo, toda la paz. Todo. Pero empecemos a gozarlo aquí, porque si tenemos al Señor, tenemos gozo. Su reino se instaure en nuestros corazones por sí, mera gracia, infinita misericordia. Yo quisiera también compartir una promesa, una promesa que dice así, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quisiera poner énfasis en dos frases, una palabra y una frase. Todo, todo, todo es todo, todo, es todo. y todo conforme no a, a, nuestra, a nuestras expectativas limitadas, sino conforme a sus riquezas en gloria Amén. en Cristo Jesús. No hay límite. No hay límite. Amén. Queridos, yo me despido de ustedes con la bendición de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre,